Hay algo que cabe resaltar aquí como si esto fuera la solución a un problema, cambiarle el nombre, no vamos a llamar a los ladrones ladrones sino los vamos a llamar de pronto amigos de lo ajeno, eh, no vamos a llamar al, al terrorista eh, terrorista sino lo vamos a llamar eh, persona inconforme con los decretos Con los estatutos Como si eso fuera la gran solución Si la solución fuera cambiarle el nombre al, A las empresas criminales A los actos que se están cometiendo mal Pues la solución sería muy fácil Sería borrón y cuenta nueva Y aquí cabe otro dicho que dice Mientras sea caperucita roja la que siga contando el cuento, el lobo siempre va a ser el malo del paseo, el, el que la embarró, el que la defecó, el que murcho. Pero volvemos a lo mismo, no es la solución. ¿Qué necesita Venezuela? Más que Venezuela, la población de Venezuela, el pueblo de Venezuela. Porque qué rico cuando se habla de que no estamos pasando un gran momento, esto es, esto es una victoria bolivariana, esto no sé qué... Cuando los que están viviendo son unos 10 o 15% Muy pero muy bien Porque con toda la plata que se han robado Pues ahí hasta para votar para, para, para el aire Pero la pregunta es El otro 85% de la población que está en la hambruna Aguantando la física hambre La población más vulnerable ¿Qué pasa con ellos? La solución, cambiarle nombres a las entidades criminales La conclusión, cambiar las leyes a favor de unos y en contra de otros aquí hay algo que pensar y es lo que aquí está jugando la demagogia pues que hace la dictadura de nicolás maduro porque ellos juegan a una psicología inversa hacen las cosas mal y después ante un tribunal ante la televisión ante los medios ante la comunidad internacional entonces salen ellos jugando como ovejitas y los lobos feroces que eran los que eran perseguidos ahora salen supuestamente como los que atacan Vuelve y juega así como decidieron cambiarle el nombre Porque mira que aquí comienza la primera parte de esta historia maquiavélica Cambiarle el nombre a la FARC y al LN por los Tancol Que según la misma población dice eso hasta ahora se escucha nombrar ¿Quién se inventó la, los Tancol? El señor Nicolás Maduro ¿Por qué se lo inventó? Por la sencilla razón de que ya descubrieron Que definitivamente no hay como ocultar De que la guerrilla sí vive en Venezuela Entonces ahora les cambian La FARC y al el ELN por los Tancol Que según ellos viene a ser Terroristas, armados, narcotraficantes Colombianos Vuelvo y digo, si la solución fuera Cambiarle nombre todo sería perfecto Le cambian a los Tancol para así Seguir negando la presencia de la guerrilla en venezuela ahora el régimen cambió el delito de traición a la patria por el de conspiración para los militares y acelera el caso de los drones mire cómo son de acomodados definitivamente el que es bandido es bandido y actúa como bandido ya más de cuatro años largos cuatro años para los detenidos y sus familiares desde aquel 4 de agosto ...cuando ocurrió el caso de los drones... ...ustedes se acuerdan cuando aparecieron ahí... ...que según por allá Maduro desde por allá desde Marte, de Júpiter... ...no sé les qué estaban conspirando para derrocarlo... Bueno, ...las películas de él como cuando los pajaritos le hablan... ...eso fue el 4 de agosto cuando ocurrió en el caso de los drones... ...que según el régimen fue un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro... ...si miramos de fondo ha sido un juicio plagado de vicios, torturas, violaciones...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 del paseo porque estamos hablando pero con una sola ventaja estamos hablando con la verdad por eso gracias a ustedes seguimos siendo los número uno un aplauso para ustedes todos estos cambios traen un fin la orden vino de arriba y este juicio hay que finiquitarlo el lunes es lo que desde el tribunal especial primera Instancia lo hacen saber o sea ellos vienen aquí póngale que ustedes aquí van a analizar cómo son de cochinos porque oso, la orden viene de arriba y este juicio hay que finiquitarlo a más tardar tenían plazo hasta el lunes pasado y eso fue lo que se dijo desde el tribunal especial primero de primera Instancia. se supo el jueves y que afecta a los 17 que aparecen en el expediente para apresurar a tropezones el juicio sobre el magnicidio o caso de los drones, vuelve el perro arrepentido. Todo iba muy lentamente, como saben ellos, como a los que tienen ahí, como el caso de Javier Tarazona, más de un año, allá detenido y hasta el momento no se le ha hecho un juicio. Todo iba muy lentamente, pero desde hace una semana advierte que habrá para los militares un cambio de calificación en lo imputado de traición a la patria para conspiración. Por lo que según el Código Penal debió suspender el juicio para permitirle a los militares que se defiendan. Todo parece estar dentro de lo normal. Todo esto suena bonito, pero en teoría vamos a mirar. Esto si lo mandamos a la práctica les dicen, declaren y suministren las pruebas. Hasta ahí vamos bien. Vayan, vayan, vayan a hablar con ellos, dijo la jueza, y le abrieron la puerta de la AGCIN y Ramo Verde para que los abogados se entrevistaran con los militares del caso. Todo perfecto, todo va sobre ruedas. Cuando pasa algo inesperado, vuelvo y digo, se dice una cosa y se hace otra. Los defensores llamaron a los militares para declarar el jueves 28 de julio del 2022. Estando en el juicio, oiga, la misma que había apresurado la vaina, la jueza López Mesa negó la suspensión del juicio alegando que eso se había hecho desde el lunes 25. Al jueves 28. Pero a ellos se les avisa el jueves. Dile cómo son de... Yo no sé qué nombre ponerles a ellos. A, aquí lo que en realidad se hizo fue negar lo establecido en el código orgánico procesal penal cuando se trata del cambio de calificación jurídica cerró el debate a pruebas y le dio la palabra al ministerio público para que se dieran sus conclusiones se realiza de forma arbitraria a tropezones sin permitir realmente que los militares detenidos tengan derecho real a defenderse de lo que ahora dice que cometieron no han encontrado pruebas y se inventan a última hora lo de la conspiración o sea, ya no es traición a la patria, sino conspiración. Luego de tenerlos presos más de cuatro años, ahí queda claramente demostrado que no hay pruebas y por eso no les permiten defenderse apropiadamente. Lo acomodan para ellos. Ahora, en tiempo récord, los abogados defensores debían presentar hasta el lunes sus conclusiones y el tribunal anunciará su sentencia el caso de los drones es uno de los más escandalosos en los que a la violación del debido proceso se refiere todas las detenciones y allanamientos se hicieron sin orden judicial oígase bien a los detenidos se les negó muchísimas veces las reuniones con sus abogados las incomunicaciones torturas físicas y psicológicas no se procesaron experticias sin solicitudes al tribunal parcialidad según el régimen chavista supuestamente el caso de los drones se debe al intento de magnicidio contra Nicolás Maduro ocurrido el 4 de agosto del 2018 durante el acto de celebración del Día de la Guardia Nacional. Ninguno de los dos cuerpos policiales cumplió con los procedimientos indicados por el COP -P -P, y por ello hubo allanamientos sin orden. Revisión de teléfonos y correos sin orden del tribunal aplicaron tortura y tratos crueles. A los detenidos. Lo más detestable. Es que muchos de los torturadores. Son los mismos que aparecen como investigadores. Esto lo señala un familiar. De uno de los jóvenes detenidos. Esto es descarados. O sea los que son los mismos investigadores. Son los mismos torturadores. Ahora aún lo único que falta. Es que es. Los mismos torturadores y los mismos investigadores hagan el papel de jueces y de fiscales y sean los que le den sentencia. Son descarados. En el artículo 230 prohíbe que la detención se prolongue por más de tres años. En este caso permanecen detenidos negándole toda la aplicación a una norma vigente emanada del propio parlamento de mayoría oficialista. Vuelvo y digo. ¿Qué más toca esperar con estos señores los allanamientos la revisión de correos y de teléfonos se hicieron sin autorización judicial infringiendo el principio de inviabilidad de las comunicaciones privadas y el hogar pero como son ellos los que mandan son ellos la ley tienen el poder entonces se sigue haciendo lo que se da la gana vuelvo y pregunto y cuál es la solución porque esto es la solución para ellos para el régimen y los demás que se jodan ¡Qué tristeza! ¡Ahí le dejo esa perlita! ¡Hasta una próxima oportunidad!